Bueno, mi nombre es Sandra Bedoya, eh, soy nacida en Colombia, pero ya llevo 14 años viviendo en España y ya tengo nacionalidad española, entonces, digamos, ya mi, mi vida ya se parte en dos, ¿no? en España y, y Colombia. Pertenezco también al colectivo inmigrante, de hecho, hemos, desde el año eh, 2014-2015, hemos fundado la asociación AproLíder, en la cual hemos empezado a trabajar. Eh, todo el tema de interculturalidad y participación ciudadana de la población migrante en la localidad de Cama y esto ha hecho que la población migrante empezara a participar en espacios que antes no participaban, en espacios culturales, sociales, educativos y hasta políticos. Gracias a esa participación ciudadana llegamos a un espacio político donde por primera vez los, los inmigrantes nos vemos representados dentro de la parte política del municipio y me convierto pues en, en concejala de cultura y buena interculturalidad de juventud. El Ayuntamiento de Camas cuenta con la Delegación de Interculturalidad. Es uno de los únicos municipios que tiene esa delegación con esa eh, nominación. En los municipios que se maneja población migrante, si es que existen algunos, se habla de delegación de inmigración y por lo general está en servicios sociales. Entonces, en este municipio no, se habla de eh, delegación de interculturalidad para que sea muchísimo más inclusivo. Y se saca de servicios sociales para que no se vea la, el tema de migración como un problema, sino como una parte de la sociedad que hay que dinamizarla y convertirla en interculturalidad como parte de la participación ciudadana de la población migrante. Desarrollamos esta... Este proyecto a nivel del municipio me siento muy fuerte en cuanto a que podemos los migrantes ser resilientes pero no es una tarea fácil, es bastante complicada. Eh, porque te enfrentas a, a, a problemáticas sociales reales, porque la gente cree que la frontera o atravesar la frontera es el problema migratorio. No, el proceso migratorio empieza cuando empiezas a vivir en, una, en un entorno que no es el tuyo. Entonces la idea es que pasemos de coexistir a convivir con la nueva cultura. Y ese proceso es difícil, ¿vale? Entonces, cuando empiezo a trabajar en procesos de participación ciudadana de la población migrante, efectivamente nos encontramos con que hay muchísimo rechazo, muchísimo racismo y que hay muchos estigmas frente a, a las migraciones. Y esa es la tarea más complicada, poder desmontar todo ese discurso ¿no? en contra de las migraciones. Los estereotipos que se tienen hacia la mujer latinoamericana y sobre todo las mujeres, aparte de mujer latinoamericana, colombiana, mujer inmigrante y profesional, ¿no? O sea, eh, hay unos estereotipos muy difíciles de romper y que a veces cuando, cuando ves que son, ya sea hombre o mujer profesional, se le pone aún más barreras que si no tienes un, un título, si no estás formado. Eh, para los migrantes profesionales es muchísimo más difícil romper las barreras. Se cree que porque tenemos más formación o porque tenemos un título van a tener mayores posibilidades, pero no. Me ha gustado mucho porque cuando hablamos de ciudadanía resiliente eh, nos dimos cuenta que las necesidades son las mismas. Todos tenemos las mismas necesidades independientemente de la nacionalidad hicimos un, una dinámica con el juego que, que decíamos que cuáles eran las necesidades que poníamos de primero, es ir el agua, si a la luz, es ir el transporte y al final todos, independientemente de la nacionalidad, tenemos las mismas necesidades y las mismas inquietudes. Entonces, cuando con el proyecto de, de ciudadanía resiliente nos damos cuenta que para sacar adelante nuestra localidad necesitamos el, el apoyo de todos de, del proyecto, ¿qué me gustaría? ¿Qué cambiaría? Pues simplemente más participación por parte de las asociaciones que pudiéramos llegar a ellas en la localidad y que participaran, que seguramente van a, a participar otro tipo de que no, asociaciones de mujeres, asociaciones de, de la cultura que pueden participar perfectamente. Uno, seguir trabajando con la interculturalidad. Y lo otro, seguir trabajando con la sensibilización de todos los conflictos que se están presentando a nivel mundial y que eso está generando eh, migraciones. Entonces tenemos que estar preparados para poder seguir ayudando a la población que está llegando por conflictos armados o por diferentes circunstancias donde han sido vulnerados sus derechos en esos países y que hay que seguir trabajando por ello. Porque al final eh, las fronteras las fronteras terrestres, bueno, pueden tener sus normativas, pero el problema son las fronteras sociales. Esas son las que nos hacen más daño. Entonces, es seguir apostando por la interculturalidad.